La importancia del diseño instruccional en la creación de un curso e-learning. El diseño instruccional es el proceso de planificación de un contenido e-learning en base a unas teorías y principios de aprendizaje. Este es uno de los aspectos que más debemos tener en cuenta. Para ver hasta qué punto es importante, vamos a poner un ejemplo. En cualquier actividad que nos planteamos, podemos actuar de dos formas diferentes. La primera, por intuición, necesidad, deseo, es decir, sin planificación. O por contra, actuando después de una reflexión y planificación. Bien, vamos al ejemplo. Imaginad que tenemos que hacer la compra semanal. Ahora, pongamos en práctica las dos opciones que hemos comentado antes. Si actuamos por intuición, necesidad o deseo, iremos directamente al supermercado y empezaremos a comprar todo aquello que nos apetezca, lo que pensamos que nos puede hacer falta, aquellos productos que están situados estratégicamente en los lineales, sin pensar o saber qué productos tenemos en casa y qué productos nos hacen falta. En cambio, si vamos a comprar después de planificar lo que realmente nos hace falta, tendremos una compra más ajustada ya que en primer lugar veremos qué productos nos hacen falta en la nevera, en los armarios. Con esto, ajustaremos el dinero que nos queremos gastar y realizaremos una lista que después iremos tachando. Por último, revisaremos que hemos comprado todo aquello que necesitamos. Imaginad por un momento aplicar este ejemplo con las dos formas de actuar para la programación y la creación de un curso e-learning.